Después de ingresar con una visa K-1 y casarme, ¿debo regresar a mi país? Bueno, no, um, ya que tú llegues al país y te casas dentro de los 90 días que te da esa visa, tú te quedas en los Estados Unidos para que, para que ya empiece su proceso de ajuste de estatus y puedas obtener tu residencia y permiso de empleo acá en el país. Ahora, si tú vienes al país, te casas y regresas a, los, um, a tu país natal, ya no vas a poder ingresar al país porque recuerda que esa visa es solamente buena para una entrada al país, no te deja entrar y salir y reentrar. Um, so, si tú te sales del país y quieres aplicar todavía, entonces hacen un proceso conyugal que es ya diferente, tú te esperas en tu país hasta que todo sea aprobado. So, es, es muy y, y importante que, que se recuerden que la vista cada uno es solamente buena para una entrada y es todo. Ya cuando la usan ya no se puede usar para nada más. So, se casan, se quedan acá y ya hacen el proceso para la, la, la, la residencia y su permiso de empleo. Perfecto.